Hola, hola, buenos días. aquí Sovar comentando un día más otra la taberna. Y hoy venimos a un nuevo domingo de Blood Bowl Vamos a jugar las semifinales de la Copa Blood Bowl Nos quedará ganar este partido si lo conseguimos ganar Y luego presentarnos a la final de la Copa Blood Bowl Así que nos toca contra un equipo de Nargel, Rancito Que no hemos jugado... Bueno, jugamos una vez contra un equipo Nargel Pero fuera de eso... No hemos jugado más veces contra equipos Snargels. de momento, bueno, estamos preparados Los chicos están listos, está todo subido de nivel Así que vamos A por ello A ver No podemos Comprar nada, ¿no? 60k Que va es Todo carísimo Vale Más uno para recuperarse de un Noqueo durante el partido Nah, vamos, siguiente. Ellos van a tener un pastón. Dios, dos jugadores estrella y el maestro chef Halfling. Peligro. 580k, ¿eh? Es una barbaridad. Pero una barbaridad. Bueno, veremos cómo gestionamos eso, cómo luchamos contra eso. Vamos a poder, no pasa nada. Lo que me molesta de los equipos Narguel es el área esta que tienen los, los guerreros. Nargel, Durgel. Como lo digan. Y la bestia, la bestia, Nargel, esta es. Uh, lo vamos a pasar muy mal. Estos son nuestros chicos. Ahí, encima el primer partido lo jugamos en casa. Mire, mire, mire qué bicharraco. Vale. Y a ver, ¿dónde están los juegos estos días? Vale, ok, y el de la motosierra. Y el siguiente es. Qué asco <risa> Con los tentáculos Vale, elige él Nos tocará defender Oh, qué bien Vale, maestro Chef Halfling no nos ha... ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Tentáculos y ya está, no? Sí, bueno, manos seguras, etcétera Vale, y estos son los guerreros de Nurgle Vale, que bueno, bloqueo tienen algunos La presencia inquietante Vale, ok Vamos a salir Vamos a salir jugando Con la máquina de guerra Eso lo tenemos más que claro ¿Quién está en el banquillo? ¿Tú que tienes agallas? Venga, a jugar Vale Aquí vamos a poner los de agallas en el centro Perfecto Vale, validamos configuración Y para adelante Más para atrás Dale ahí Ambos pierden un turno Bueno, jugando en defensa tampoco me parece tan mal Vale, y salen ellos A ver, arrancan A ver cómo nos va a estar Confiamos en la apisonadora Nos va a hacer falta Lo que más me molesta son los chequeos De, ok, prueba a ver si puedes placar o no Por la presencia... Es presencia asquerosa o algo así, ¿no? Presencia inquietante No lo sé Vale, cuernos, eso nos va a hacer daño Con los... Con los blitz Vale, nada, ok Al suelo ya va Bien La verdad es que un equipo... Muriel, a la hora de pegarse es muy potente Pero muy, muy potente Creo que ya esta situación Dios, que patado en la cara Bueno, aturdido Ya la vivimos en su momento en, en, en, en aquel otro torneo Más Más al comienzo de nuestra campaña Pero uf, No mola, eh Dios, vale Uff Cabeza dura, menos mal. ¿Vale? Es que estos tener suerte y lo demás son tonterías. Bueno, empezamos bien, gente. No, no, está bien. O sea que sé que inconsciente me. Me sirve. Cuando está en el banquillo es suficiente. ¿Aquí podemos? Ah, digo. Pff, es que mira. Vale, va vamos a seguir. Pero la situación está fea. Uf. Vale. Vale, aquí y seguimos, ¿sí? Vale. Venga, a tu casa te vas a ir. Vale, perfecto. Va a estar duro, eh Venga, aturdido Bien, bien, bien Ahí, poquito a poquito Rascando Me gusta Bien Un dado nada más De agallas, ¿eh? eh Vale, aquí mismo mejor. Vale Es que además La nube de mugre Que hay bueno, claro, quiero decir por la peste, ¿no? Vale, ¿cómo nos vamos a colocar entonces? Vale, con este vamos a venir aquí a reforzar... ¡Uh! ¿Podemos tirar aquí? Uf, ¡Qué va! Los rojos ¿Dónde podemos placar que sea útil? A un dado. Es que a lo mejor es estamparse un poquito Vale, vamos a probar Vamos a venir a jugar bueno, están para jugarse, ¿no? Vale, y nos quedamos aquí Vale, y ya está, no tenemos más movimientos Vale, finalizamos turno Tenemos que ponernos fuertes aquí en esta banda Porque él, ves, él ya viene avanzando Y eso nos va a comprometer mucho Bueno, bien Si se apelotona pero no nos placa Pues perfecto Vale, ok, él, él se va acercando y va remolinando a la gente aquí. Eso está bien para él. Este defensa lo tengo que recuperar aquí, eh. Eso va a ser uno de los. Bueno, si sí podemos, claro. Vale, feo. Aguanta, campeón. Bien, venga. Vale, vale, ok. Primero, nos traemos este un poquito para acá. Ahora bien, tú tienes agallas y golpe poderoso Me gusta Vale, vamos a venir a cerrar aquí Vamos a venir a golpear aquí Un dado Puah, Vale ¿Ves? Es que, que, el, que ya no pasemos el chequeo de presencia asquerosa es, es malísimo Venga Vale, aquí Nos quedamos A lo mejor el problema Lo tenemos ahora Fua, Efectivamente Bueno, vale, manténse firme Vale, bueno, vale Ok, está bien Venga, arriba campeón Vale, bien Uy. Vale, perfecto Vamos a acercarnos hacia allá Y seguimos, sí, sí Ahí estamos Vale, sí, vamos a venir a cerrar aquí ah, bueno. Vamos a dar un, un poco, un poco de distancia Porque aún puede abrir hueco por aquí y salir por ahí hacia el centro Entonces, ahí... En caso de que salga eso, lo pasaremos muy mal Venga, muy bien Venga, turno a turno vamos a empujar a este hombre fuera Vale, ok, y no tenemos movimientos Este aquí está bien Me gusta, vale, ok, finalizamos turno Tiene un placaje solo, claro Así que el resto, a ver cómo se mueve pero ya, es que siempre es muy, muy, muy, muy muy muy tedioso un equipo de este estilo. Literal, además a nosotros que nos gusta pegarnos y hacer formación, ellos lo tienen súper fácil. Mira, es que está aquí, ¿no? Putrefacción. Vale, perfecto. Segunda tirada. Fuck. Vale, bueno, dos bloqueos, está bien. Está bien, está bien, está bien. A partir de aquí nosotros podremos desatascar seguramente, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, la pregunta es ¿A dónde vas a ir con el balón? Vale ah, Vale, ok es Que mal ha sonado, tú Ha sonado muy roto, eh Vale Dale, campeón Joder No me jodas pues nada, oye, muy bien. Teníamos un turno para poder desatascar. Y vais a eso. Eh, eh, a ver, explíquenme por qué solitario. Torpicio se tira del equipo, pero tiene que lanzar un D6 primero. Madre mía. Vale, ok. Ok, no, ya hemos, hemos perdido Toda la situación, Quiero decir Ahora él tiene Vuelve a tener dos placajes aquí, la bestia En alguien liberada, ahora verás Agárrense porque esto bien fuerte ¿eh? Venga te lo compro Toma, y un placaje con el pecho pero claro, ahora, o sea, me. O se está abriendo hueco por el centro. Podría salir ya por aquí, pum, pum pum pum pum pum y montar aquí caja en la zona central habiendo ganado ya toda la subzona. Mira. Vale, venga, se aguanta. Maña, Vale. Claro, aún no ha movido el balón. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí ahí es donde queríamos llegar. Ah, ha abierto campo, nosotros hemos perdido... y mi, Es que mira cómo se está cerrando ya. No, nah, esto va a ser imposible. Va a estar complicado, ¿eh? Teníamos que haber hecho primero los placajes de la zona de la... Claro, porque no hemos placado ni aquí. Vale, bueno, está bien. Al menos trataremos de tirar a este fuera. Y ya está. Vale. Andejo mío. Levántate. Venga. Acércate para allá. A ver cómo nos podemos recuperar. Para cerrar todo esto un poquito. No, tiene que ser aquí. ¿Un dado? Tírale. Venga. Eh, vale, vamos a seguir. Por continuar apretando, porque si no, está feo. Venga, aturdido. Ok, aquí tenemos un bloqueo más o menos decente. ¿Podemos acudir aquí? Aquí. Uh. Vale. Dos dados. que va? Este hombre es el que tiene armadura y ya va. Y aquí también está feo. Pues nada, vamos a tirar desde aquí hacia allá. Porque va a ser el único placaje... Se... A ver, por a ver que tengamos. ¿Vale? Y nada, no pasa nada si queda armadura. Bueno, eh, aturdido Mira, oye, aquí tenemos un dado vale, vale, vale, vale Ah, bueno Venga, ok Aguantamos, resistimos A ver cómo nos vamos a quedar ahora no Hemos podido bascular con tres hombres Con cuatro Bueno, está bien bueno, a ver, era obvio, ¿no? Sabíamos que iban a coger. ¡Yuf! Que ha metido con la lengua ahí. ¡Pa! Como si fuera un sapo. Oh, va, bien ¿vale? Bien, bien, vale. Ok, nos pues quedamos replegaditos. Bueno. A ver. Venga. ¿Y no vas a seguir? Pues oh, sí. ¡Uh! Vale. Vale, vale, vale. ¡Hala! El varón a la banda. Vale, ni tan mal. Y solo puedes acompañar con... Bueno, solo. Vale, vale, vale, vale. Ok, tenemos que ver a ver cómo nos movilizamos, qué hacemos para tapar esto. Obvio ir más para atrás, ¿no? Pero fuera de eso, Dios, cuidado. Agarrate. Mierda. A ver, ¿qué le ha pasado? Sin efecto a largo plazo. Vale, perfecto. Bien está. Vale. Ahora Con la máquina aquí <risa> A ver los sonidos, tío el, el... Porque ha sonado ahí Erupto, pedo, un poco de todo <risa> Vale, ok, vamos a cerrar aquí A lo mejor muy para atrás Muy para atrás Armadura Vale vale y no vamos a seguir vale okay mm. vale no si, nos no vamos de ahí está bien el problema es este, o sea, ¿con qué placamos o a dónde placamos con este mucillo? Vale, vámonos de ahí. Vamos a montar... Ok, tenemos aquí línea de 3 potente, más o menos. Échale a gallas. Venga, vamos a venir a jugar, échale a gallas. Uh, vale, me lo quedo, me lo quedo. Y te tumbo. Vale, ok, está bien. Este, vamos a salvarlo de aquí. Uy, por ello. Hasta aquí y hasta aquí. Vale, y lo sacamos de ahí, da igual. No, aunque no. Aunque no vayamos a tirar a nadie. A la banda, por lo menos cerramos filas y, y vamos recuperando gente aquí en el follón. Venga, me sirve. Él lo tiene un poquito, un poquito desorganizado ya. Vale, ok. Yo eso, tengo que reclutar a la gente, traerme a los chicos Hace falta reunir gente aquí para parar esto Oh, turno 7, eh Bueno, lo hemos aguantado, lo hemos aguantado, mira Vale Ok, bueno, hey, nos hemos salvado, está bien Echa para, echa para es la gracia, tío La bestia Venga ¿Qué más? Venga ay ay Cada vez más cerca del balón Como a mí me gusta Uh, oh, lo tiro fuera, eh Si no me lo tomo ahora oh, oh oh oh ¿A dónde, dónde me vas a llevar? Ah, wow, perfecto Perfecto Maravilloso Vale, este placaje debería estar Bastante ¿Por qué dos rojas? ¿Tiene fuerza cuatro? ¿Un goblin? Vale, a ver. Tuerling tiene bloqueo, pero placa. Oh, vale. Ok. Ok. Vale, y vamos a decir que sí. Vale. Ahora. Deberíamos... ¿Vale? Esta está bien. ¿Vale? Y lo mandamos para allá y nos quedamos. ¿Vale? Y podemos venirnos con este hombrecillo hasta aquí, placar aquí. No, porque si no... Bueno.. Sí, sí, sí. Vamos a tumbarle el balón y ya está. ¿Vale? Aquí cerquita Y seguimos ¿Dónde cae el balón? Eh... No pasa nada Omitimos Omitimos Vale, ok Aquí ha caído Vale Vamos a seguir apretando aquí Vale, me gusta, Rayas, perfecto Vale, yo tengo bloqueo y él no Así que al suelo Bien, lesionado Bien, bien, bien Sin efecto a largo plazo Me sirve Fracaso en regeneración uh. Vale Ok, ahora El resto de placas, la máquina Joder Vale ¿Qué? Pues nada Vamos a dormir Madre mía, tío, qué mala suerte Menos mal que la hemos dejado para el final, rollo Bueno, no pasa nada para acabar Pero, uy Vale, teníamos que haber movilizado a lo mejor estos dos que estaban aquí Que no tenían movimiento Pero bueno, ya, nada, esto es el último turno No creo que vaya a ser capaz de llegar O de recoger el balón y marcharse Pero Nada, la máquina un fracaso, eh la máquina un fracaso y lo peor es que él va a seguir teniendo a la bestia Y nosotros no tenemos ese poder ahora en el centro del campo Que nos ha servido al principio para pararle Veremos cómo va la segunda parte Pero no me gusta nada la tesitura que está teniendo esto Cuidado, vale Va, aturdido Venga Bien, Vale cuando cierro uh, Vale Vale, turno 8 Ok, vamos a tirar a la gente fuera Vale, primero Aquí Vale Vale Aquí Sí Ahora Aquí una me la juego wow, Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Dime que lo lesionamos y, vale, seguimos, sí Venga, que cae fuera la grada dónde está, chicos? Reventarlo Nada Decepcionado con la afición Venga Vale Lo reventamos ¡Bien! Vale, ahí Al carrer Muy bien, muy bien Venga, hombre. Vale, a ver, la maquinita. Vamos a quitar. ¿Ves que quitarnos el cobrón de en medio? ¿Para qué? Sí, porque el resto de jugadas tampoco van a tener mucho sentido. Vamos a aplacar aquí. A por ellos. Vale, te lo compro. Eh, vale. Madre mía, qué fracaso. Ya, gané. Eh, Y seguimos. Vale. Qué fracaso de máquina. Aquí qué tal va. Venga, a gallas gallas dale ahí. Ok, ya suelo. Vale, una, cambio de posición, fin de turno. Fin de la primera parte, vale, bueno Hemos rascado ahí al final Dos Lesiones que no han ido nada mal Pero pinta dura. la máquina Muy mal, hoy Ha habido alguna Bugman de más ahí preparando el partido No me ha molado, eh Venga, ok, recuperamos el noqueo Ellos recuperan Este herido Y listo, vale, pues vamos al campo Ojo, Ganan tres y nosotros perdemos tres Barnab y Max expulsados. Ok, vale, ¿cómo nos vamos a preparar? No tenemos más gente. Un blitzer hemos perdido el ¿no? Buena, amigo. Aquí, a cerrar la banda. Otra cosa no tenemos. Agallas, golpe poderoso. Mm, mm, mm. Vale, vamos a meter a la gente con agallas En la zona central Vale, a pesar de que no tengamos ese golpe poderoso Pero bueno ¿Puede parar de sonar la motosierra? Es horroroso Vale, validamos configuración, vamos así para adelante Y ya está Lo que salga salió Dale, y paradón Venga Bueno, lado contrario del más o menos Decente Una casilla Vamos a atacar nosotros ahora, ¿no? Metemos hasta aquí Y ya está Validamos, damos, ya está, no quiero mover a nadie más Bien Vale, turno nueve, perfecto, salimos nosotros A campeonar Vale. Pues no va a parar, eh. Vale, venga, aquí. Vale. Miro y al segundo soy feo. Oh. Bueno, venga. Vale, y.. Que repartir más de hombre. Vale, aquí con agallas a la bestia. Sí. Bravo. Yo tengo bloqueo y el no. Ok, aquí. Y aquí. Vale. Y vale, seguimos, sí. Aquí. Por no perder placas que ¿eh? sé. Vamos a ir movilizando a todo el mundo hacia allá. Vale, perfecto. Aquí. Seguimos, sí Toma ahí Lástima Vale Nuestro mata trolls Lo podemos plantar aquí, Un dado. Bueno, tenemos agallas, bien Bravo Aquí, venga Vale Bien, venga, aturdido Y ahora bien, ¿este dónde lo podemos ubicar? Hasta aquí lo podemos enchufar yo creo que hasta aquí es buen movimiento Podemos tapar al hueco este Con estos dos hombrecillos Vale, podemos formar Podemos formar buena caja Podemos formar buena Aquí, aquí Aquí Y aquí Vale, aunque perdamos gente aquí en la zona que ahora ellos van a levantar, etc, van a ganar posición y nosotros vamos a darle duro, vale, apariencia asquerosa, perfecto y a ver ahora venga vale, aquí nos quedamos, me gusta toma ahí a ver si con una pausa No, la motosierra la vamos a tener ahí eh, lo que resta de partido, por Dios. Venga, va, no pasa nada. Seguimos. Aunque intenten distraernos, no nos van a distraer. Venga. Bien agrupaditos, empujando, como sabemos, como nos gusta. Disfrutando del blog. Vale. Vale, vale, vale. Claro, él, al fin y al cabo, agrupando todas las zonas de putrefacción este, este botazo, Pase, intercepte o atrape un balón vale, O sea, que no, no aplica Aquí, ¿vale? Uf, ¿vale? Estos que son putridos Vale, o sea, el, los hombrecillos que hay por ahí son putridos Vale. Dime que no pasen chequeo. Bien. Vale. Vale, vale, vale. Nos gusta, nos gusta, nos gusta. Estamos bien. Vale, un para caja sencillito, fácil. Vale, Me mejor. Roqueo, el Sky, nosotros estamos bien. Vale. Agallas. Vamos a probar a tirar agallas aquí. Así. Vale. Vale. Tenemos bloqueo los dos Así que no cae nadie. bien, bien. Es que la cosa es o aquí o aquí Vamos a tirar aquí Vale Bloqueo y ahora hay una segunda tirada Ah no, ahí acabamos, cierto Vale, ok, no hemos ganado Ninguno de los placajes ¿Cómo vamos a mover la caja? Creo que la vamos a orientar hacia aquel lado Vamos a sacar este placa de aquí Vale Ok Hacia allá Vale, seguimos Vale, y vamos a hacer tal que Ok, tú aquí Tú vienes hasta aquí Y placas aquí Vale, perfecto. Vale. Segunda tirada. Venga, me sirve mejor. Nos quedamos. Porque yo lo que no quiero es que me.. Me.. O sea, se me quede expuesta la. La casa. Mucho ya, ya la estamos poniendo aquí en esta esquina Vamos a ponernos aquí a proteger Para tapar el balón y demás Pero Venga Vale, me sirve Aquí Venga, hacia afuera Vamos para la calle Bien Venga Me sirve Vale Ok, finalizamos turno Estamos bien puestos Estamos bien plantados Todos juntitos y apoyando Así que vamos a por ellos La bolsierra me está poniendo los nervios Vale, ok. Ok, ok, está sacando gente, está sacando gente. Con que podamos empujar un poquito, nos vale. Con eso salimos hacia adelante. Vale. Va, vale. ¡Yu! Vale. aguanta Venga, va. Oh, pero no. Oh, no, el realmente estúpido ese era anterior. Vale, ok. ¿Qué? No, no, no, no. A ver, Apotecario. Vale, sin lesiones. Uf. Vale, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Madre mía, vale. Qué tensión. Bien, bien, bien, vale, ok Ok, ahora Venga, tira las gallas, vale Venga Y aquí, y tú te quedas Estupendo Ahora Claro Podemos placar aquí Fallamos las agallas. Uh, no vamos a fallar las agallas. Vale, repetimos la segunda tirada. Venga. Y ahora tiramos otra vez. Bien. Bien, con el golpe poderoso. ganado. Ok, aquí qué tal. Un dado y aquí... Dos, perfecto Está claro entonces, vale Tú hasta allí Seguimos, vale Y tú aquí En A dos lados, perfecto Y seguimos Vale, ahora Esto está limpio, con estos cuatro hombres, ¿Hasta dónde puedo llegar hasta aquí? Aquí no me comprometo no, dependiendo de cómo se levante este. ¿Vale? El se llega seguro. Vale, vamos a pasar primero con este. Para colocarnos aquí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. El balón aquí. Vale. No, no, no, no. Uf, qué infarto me ha dado. Vale, y el balón aquí Maravilloso Vale, y ahora Vamos a levantar Oh, lo busca hasta el mix. Bueno Venga, me sirve Vale Bien Bravo Pierde un punto de movimiento Perfecto, tu rival está jugando ¡Buah! ¿Y Entonces, tiene la regeneración? ¿En serio? Vale, finalizamos turno. Por, por lo que entiendo, no ha perdido ese punto de movimiento. ¡Qué pesadito! No, no, no se ha lesionado. No ha perdido ese punto de movimiento y se va a quedar bien. Madre mía, qué fuerte. ¿Vale? Claro, este tipo, este tipo de equipos no tiene apotecario, No puede tener apotecario. Venga ahí, aguanta. Oh, qué bien. Oh, qué mal. <risa> Venga. Cao. Mierda. Bueno, banquillo. Veremos aquí. Pero bueno, ha destinado 1, 2, 3, cuatro, cinco hombres aquí en este lado. Un sexto que hemos dejado en el banquillo ahora nosotros. Bien, bien. Bien, isla, se aísla? ¿vale? ¿no? ya lo tenemos hecho. Ah, ¿por qué? ¡Oh, ¡No lo pillamos! Ya ahora me placará y. No, pasa el turno. Pasa el turno. Vale. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Este aquí. Vale. Bien, bien, me sirve. Seguimos, sí. Vale. Vale Vale, muy bien Toma ahí One. Ya, venga Ok, ¿Cómo nos quitamos este de encima? Ob obvio que así Venga, bien Mierda Ay, me engancha ahora el matadrol. Teníamos que haber salido primero así. Es que un 50% en el rebate para jugarnos nuestra última. Segunda tirada no me gusta nada. Encima se queda comprometido por la apariencia asquerosa. Venga, dale las agallas, campeón. O mentir, venga. Vale, me quedo. Me quedo con esto. Vale, los dos tienen bloqueo, perfecto. Ok, ¿cómo vamos a avanzar entonces? Hay que placar aquí, eso está claro, ¿no? Vale, nos vamos a colocar aquí Tú te vas a colocar aquí No, tenía que haber placado con este Mierda, tenía que haber placado con ese Vale, dos dados Bueno, está bien, me sirve Vale, perfecto Lo voy a empujar para allá Porque no sabemos cómo se va a quedar la cosa Vale Vale, vale, está bien, está bien Ok, y nos colocamos aquí Y aquí Vale, tiene acceso con este Pero bueno Pensemos que aquí lo vamos a poder parar bien Veniendo el turno Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tenemos que ser capaces de salir corriendo a muerte Escaparnos, clavar el touchdown y, y ya, jugar tranquilos el resto del partido. O jugar más tranquilos el resto del partido. Sin. sin tener riesgos. Sin. Sin forzar al fin y al cabo. Uf, dime que se tropieza, por Dios. Nah y llega. Oh. vale vale oh, vale vale, o sea, estamos bien dentro de lo que cabe, estamos bien vale, ahora simplemente nos quitamos ese encima y sale oh, bien, a tu casa ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡No! ¡Uy! Yo. corriendo Me voy a jugar el A por ellos con esa segunda tirada Y a volar Dos Dos, vale Bien, bien nos, Lo empujamos Se, Seguimos, sí, por hacer vuelo. ¿Vale? Eso Vale, está bien, seguimos Y quiero tiradas fáciles, tiradas fáciles Aquí empujamos para la calle Perfecto Vale, maravilloso Venga, a la calle Nos quedamos y a ti que te recojo la grada Venga Un poquito más de garbo, ¿no? Golpeando, hijos Vale Y todos estos son... Tiradas de complicarse la vida Nosotros nos vamos hasta aquí Sin cuando, sin ningún regate Y nos jugamos una por ellos en el que tenemos una segunda tirada ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Trabajado, sufrido Está bien, está bien ¡Dale! y ¡Vamos, chicos! ¡Bien! Vale, recuperamos uno de los matatrolls a ver ellos qué tal. Muertos y heridos dos, Ya está. O sea, los que sacan regeneración se te quedan en el banquillo. Un saludo, ¿sabes? Vale, vamos a poner... La gente... En el segundo escalón. O en segunda línea. Y vamos a poner a los... Al resto... Un poquito por detrás. Vamos a ser listos. Este blister también lo vamos a retirar. Que no tengo un, pl un placaje inicial sencillo. Y ya está. Con eso nos conformamos. Venga, validamos configuración. Y para adelante. Son cuatro turnos los que hay que aguantar. Tres suyos. Ah, no. A ver qué tal va el balón ¿vale? ahí. Venga, una repetición tirada extra. Mierda, va fuera y se la dan a la mano, tío. Literal lo peor que podía pasar. Uf, vale, iba a colapsar aquí en este lado. Sale él, solo tiene tres placajes que son los, los obligatorios y un glitch. Y ahí vemos cómo defendemos. Vale, ok, va sí, estaba curando ahí, balones al jugador estrella y se va a olvidar este lado perfecto me parece bien sí básicamente vale vale de momento no está tomando opción, eh. no no no he querido ningún placaje vale ahora el primero a ver qué tal venga movimiento me parece bien vale, un segundo vale, que es más movimiento ok, simplemente perdemos una yarda de la línea o un par de yardas en la línea vale ok, ya este, este es el, el hueco que vamos a tener nosotros que vamos a tener que... Uh, eh, venga, no tengo nada, aquí oh, tiene que agarrar, eso no lo sabía, no ha salido hasta ahora se ¿Este hombre no ha hecho placas aún Vale, turno 14, perfecto Si podemos quitarnos a este, quitarnos a este Y placar aquí, nos coronamos Levantarse Vamos a ver, vamos a evaluar Un dado Dos, vale Vale Y seguimos Vale Ganamos un, un poquito la línea Está bien Arriba Vale, vamos a recuperar con esta gente Terreno aquí detrás Por si acaso esta escaramuza nos sale mal Y así ya estamos un poco más o menos curados Que me da igual estos dos que están aquí Me dan un poquito igual Vale Es un dado Es un muy buen dado Es un muy, muy, muy buen dado Vale, ahora, aquí, aquí, un dado, venga, échale. Con ganas. Eso es, con entusiasmo. Vamos para adelante, chico. Y dime que recoges el balón. Vale. Vale, no. Venga, dale, calor. Confiamos en ti. Vale, pues bueno, tú tienes bloqueo y él, no. No sirve ¿Tú qué tal? Un dado, venga Está bien, está bien, está bien Vamos a ser conservadores Vale, vamos a pasar este hombrecillo aquí Vale, y acabamos de cerrar aquí esta zona ¿Este placaje nos lo podemos jugar? Sí, yo creo que nos lo podemos jugar Fuc. Vale, cambio de posesión ¡Oh! Y se nos queda Kao Zarklon oh, Vale, bueno, no pasa nada, no pasa nada Yo creo que nos hemos librado del, Ya de la posible amenaza de touchdown que tenían ellos Solo les quedan dos turnos, este es el número 15 Tienen que jugarse a recoger el balón Tenemos aquí un enano, tenemos esta zona central toda nuestra Tenemos el backup aquí No creo que sean capaces de dar un paso. No confío, no, no creo que tengan esa posibilidad un pase largo, me refiero Si es cercano, un pase corto Un pase rápido, igual que los que hemos podido hacer Nosotros en partidos anteriores Pues aún ¡Oye, pilla! Vale Vale, ¿Vale? ¿Vale? ¡Pua! hay que tener suerte para que te salga ¿sabes? vale ok, nos toca ven. en pie, hijo mío agallas y golpe mortífero, dale calor bien oh, ven. Dale, dale, dale, dale, dale, dale dale bien duro ¡Bien! Claro, vale, me sirve, me sirve, está bien, está bien. Está, es, bueno, es tarde, es cuando has podido, ¿no? Pero está bien, está bien. Vale. Aparente que no pasa nada. Tú que tienes... Tú tienes lo que me sirves. Dos dados... ¿Eh? ¿Está bien? me quedo. Vale. Vale, vale, está bien, está bien O sea, están siendo buenos placas Vale, vamos a poder cerrar aquí Aquí podemos tirar que que los un dadito Venga Vale, lo movilizamos Le decimos que sí Bien Aquí, ¿qué tal va? Los dados, perfecto Venga, lo tumbamos eh, Venga, vamos a decir que sí Sí, acabamos de apoyar ahí en la zona de la banda Vale, el Blitz lo vamos a incorporar aquí Para acabar de tapar Este defensa ahora sí que nos lo vamos a traer aquí Por si se pudiera escapar por esta zona, no creo Y ahora Vamos a echarle ganas, ¿no? Venga. Dale, campeón plástico Se acabó. Vale, perfecto. Finalizamos turno. Venga. Eso es. Nah, no, ha estado bien. No acaba. Este es el turno 15. Luego jugarán por el 16, pero poco de. un poco más pueden hacer. Mantente firme. Aguanta ahí. Venga ya. no Vale, bien, bien, no, o sea, con la línea que tenemos montada nosotros aquí, no, es imposible que puedan pasar Y si se vienen por aquí, o sea, tienen el pasillo hecho, pero si vienen por aquí los empujamos o bueno, hasta a la muerte se van Vale, vale Ok ¿Qué más? Nada, no, nada más, este, este partido está hecho ya, señores, está hecho ya ¿Estás pues de quito? A ver, ¿qué tal? Oh. Venga, nuestro turno 16. Vale, bien. Vale, y seguimos. Nada, no puse ser. Vale, aquí. A un dado solo, bueno. Me sirve Vale Y seguimos sí. Aquí levanta Vamos a aplacar primero aquí Vale Vale, perfecto y nos sacamos este aquí Vale, y seguimos Vale, venga Vale Bien, podría estar mejor Ok Ahora, con esta defensa que tenemos a Gaia su golpe mortífero Aquí el balón Perfecto Dime lo vamos Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Dale, duro ahí No lesionamos Uy, uh, la carambola Venga Está bien Vale, vamos a venir aquí al apoyo y nada, esto lo pues vamos a desdoblar aquí así Y ya está, perfecto Finalizamos turno Sí, finalizamos turno Tampoco vamos a pegar los placajes Ni a estilo. Está bien, está bien, está bien Se ha acabado No tiene posibilidad Es un partido ganado 1-0, la eliminatoria Y vamos para adelante Vamos para adelante O sea, son unas semifinales de la Copa Cruz Bowl Aquí están, han llegado los mejores equipos habidos y por haber Vamos a aguantar el tipo, ¿no? Si, está, si estamos aquí, por algo seco. ¿Vamos a avanzar? Vamos a avanzar 1-0 Ganamos el primer partido Nos faltaría ganar el segundo Y ya está, ya está. Venga Estos son los minutos de la basura ya. No te valen para nada Uf, cuidado Siempre ¿Sí se puede le sonar a alguien, ¿no? Uf, vale Cuidado, otro Vale. Vale. Uff. Aguanta. Vale. Uy va, aturdido. Venga, ya estamos. Bien, bien, bien, bien, bien. Vale, vale, perfecto, validamos, nuevo factor of Va precisamente Ulraz que lo ha lesionado creo en este partido, <risa> vale, puntos jugador, 5, 4 y 3, 5, 2, 2, vale, ok, pues nada, así ha quedado el partido, bueno, está bien, un touchdown, 11 un armaduras rotas, una expulsión, han hecho más armaduras rotas que nosotros, eh, tenemos eso en cuenta, es una locura ¿A quién tenemos lesionado para este encuentro? Eh, ah, no, no, a nadie Ok, los tenemos a todos Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Vale, pues nada Nos quedaría ganar el próximo domingo En la vuelta 1-0 Ellos también han quedado 1-0, eh Vale Pues eso, lo dicho Nos quedaría... Uy Vale, no, aquí revisas el partido Vale ...ha ganado en el anterior partido... ...Poison of the Sun... ...que es un equipo de hombre lagarto... ...Demonic Shaders... ...¿qué, qué es? Ah, podemos ver este... ...a ver el, el resumen... ...abandonar... ...no entiendo el abandonar... ...bueno, son simulaciones, ¿no? ...tampoco... ...ok... Oye, ni tan mal, buenas sensaciones. Ha sido un partido duro, ha costado, pero ¿eh? ahí estamos. Llegados a este punto lo de siempre, sí, espero que hayáis disfrutado. Y nada, recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto activo como a mí, con van a estar dos en la descripción. También seguidnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando. Y suscribiros a este canal de YouTube. Estamos aquí con contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.